Me marcó la historia de mi carrera de atletismo desde los cuatro años. Fue una de las maratones más importantes para mí. Eh, a mi viejo siempre me decía, papi yo quiero ir. Eh, Cómo llegué a, a San Carlos de Bolívar. Y es como que fue una travesura que hice que me escapé porque mi viejo no me quería dejar. Un camionero de, nuestro, de, de una empresa nuestra, de Lactia, me llegó hasta, hasta Bolívar. Bueno, este viernes me llegó, llegué a Bolívar, me dejó en el cruce, me fui eh, hasta, la, hasta el centro, hasta la municipalidad, eran las 4 de la mañana, cuando, cuando llegó el momento, eh, lo que me gustó, que la gente de Bolívar, el público, los atletas, todos te saludaban, todos te decían, eh, vamos, vamos que podemos,